y no se preocupen, ya que iniciar sesión en esta página es gratuito y seguro. Encima podremos guardar nuestros contratos en nuestro perfil de Trade Up Spy. Para el primer contrato vamos a necesitar armas azules. Y estas van a ser 4 armas Factory New de la caja Glob y 6 armas Minimal Wear de la caja Fractura. El valor de este contrato será de alrededor de $1.60 las probabilidades de ganar serán de un 48% así que este es un contrato que vale la pena ya que es muy barato y tenemos muchísimas probabilidades de ganar profit les dejaré aquí arriba una lista de reproducción de videos de contratos que tenemos en el canal para el segundo contrato vamos a necesitar armas azules con stat track y estas van a ser 4 armas factory new de la caja chroma 3 y 6 armas minimal wear de la caja prisma el valor de este contrato será de alrededor de $7.70 Y las probabilidades de profit serán superiores al 30% Siendo la AWP a Feliz la que nos dará $22 de profit Y si el video te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like Para el último contrato también vamos a necesitar armas azules con Star Trek. Estas van a ser 4 armas Factory New de la caja de revolver 2 armas Wear de la caja de revolver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 Siempre anda motivo para los files para la gata par de miles Que me gato con la banda más berraca dentro del y Bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos y poloro, mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego para lo puro, le meto sin disimulo Pa' tres que me sumo tumbado dentro del humo Y más el humo que me fumo, me siento número uno